Las condiciones de deterioro en que se encuentra el puente que comunica el municipio de Pimentel con Cotuí sobre el río Camú preocupan a los residentes en la zona, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que acudan al lugar y ordenen una rápida intervención. Primeramente llamarle la atención a las autoridades eh, gubernamentales, al, a la, al gobernador, al senador eh, provincial y al gobierno en sentido sen en general a obras públicas para que vengan inmediatamente a lo que tiene que ver con la reparación y evitar que este puente colapse. Como hemos visto, aquí el río Camus eh, ha hecho ya prácticamente una, ya ha dejado su secuela y prácticamente podría en un próximo proceso de lluvia, pues dejar esta área, este, esta área, esta sección completamente inhabilitada. Eh, se requeriría de un muro de gavión que lo más lógico fue que cuando se construyó este puente se hiciera, pero parece ser como algunas cosas se hacen no bien, tan bien hechas, pues esta parece ser que terminó ahí. Y hoy vemos las consecuencias entonces de no haber hecho ese muro de gavión como debió haberse hecho. A Dios este puente se le daba mantenimiento antes en, en los otros gobiernos y ahora ha venido... Y este puente lo hicieron y jamás han vuelto a verle ni, ni a verlo ni tampoco a darle mantenimiento, que se requiere de eso. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.